The Venus Project es un verdadero entreproyecto para la génesis de una nueva civilización mundial, basada en la preocupación humana y la restauración medioambiental. Propone un diseño social holístico en el que la automatización y la tecnología estarán integradas inteligentemente para maximizar la calidad de vida más que simplemente para beneficios. Los comportamientos indeseables son producto de una larga exposición a entornos nocivos. Si deseamos superar las limitaciones de nuestra sociedad actual, como la guerra, hambre, pobreza y fanatismo, necesitamos realizar cambios y organizar la sociedad de manera muy diferente. La mayoría de nuestros problemas actuales son técnicos, pero seguimos buscando soluciones a través de sistemas políticos, en un sistema monetario. La sociedad moderna tiene acceso a tecnologías muy avanzadas y puede hacer disponible la comida, la vestimenta, la vivienda, la atención médica, un sistema educativo relevante y al mismo tiempo desarrollar un abastecimiento ilimitado de energía renovable limpia como la geotérmica, maremotriz, solar eólica y más. Las soluciones consisten en la aplicación humana e inteligente de la ciencia y la tecnología y una gestión más apropiada de los recursos para abastecer equitativamente a todos de bienes y servicios, permitiendo a toda la población mundial un nivel de vida muy alto. No tenemos suficiente dinero para lograr esto, pero sí tenemos suficientes recursos. Si iniciamos lo que Jack Fresco llama una economía basada en recursos, aquí es donde todos los bienes y servicios están disponibles para todos, sin dinero, crédito, trueque o servidumbre de ningún tipo. Para lograrlo, todos los recursos deben ser declarados patrimonio común de todas las personas del planeta, Imagina las posibilidades de una movilización sin precedentes, de alianzas técnicas y científicas para la solución de problemas, sin la interferencia de dinero o política, para iniciar la unificación y restauración global. The Venus Project iniciará con un enfoque sistémico para el diseño de la ciudad usando métodos de construcción altamente efectivos enfatizando la conservación de los recursos. El objetivo de la ciudad es constantemente maximizar las tecnologías existentes y futuras con el solo propósito de mejorar toda la vida humana y proteger el medio ambiente global Tenemos las herramientas a mano para diseñar y construir un futuro digno del potencial humano. Es imperativo que continuemos el proceso de experimentación social. Para trascender nuestras limitaciones presentes y verdaderamente crear. El comienzo de una era civilizada. Diseños por Jack Fresco. TheVinusProject.com